en este contacto diario, en el día de hoy, en este programa programa especial eh, que grabamos eh, la conversación eh, atrás para sí, en la tarde. No otro programa fuera sí. de cámara que ellos el programa que se hizo <ríe> era, bastante. así que seguimos nosotros aquí conversando con Ramón Antiguo el Padre Moncho, Alberto y Fran Tejada analizando el discurso del Presidente en la noche de ayer y dejaba una pregunta en el aire y era que serio le decía que si este discurso de ayer que hasta cierto punto trae como tranquilidad en algunos, eh, algunos puntos si esto no podría ser como una carnada de que se pudiese pues, seguir el proceso de someter la reforma y o modificación a la constitución en cualquier momento en los días que quieran Fíjense... mi, mi, mira yo se anima. yo por ahí por van, con algo decía eh, no duda de que hayan Danielita ya llamando a el problema es, y ahí está la clave, que la política dominicana no se fundamenta en fidelidad, en honestidad y en dignidad. Se fundamenta en intereses. ¿De dónde saco más? ¿Y qué me interesa a mí? ¿Qué le importa a la constitución, a Danilo, ni a, ni a Leonel? Lo que le importa es ellos. Mantenerse ellos como la dirección del poder. Y como dije bien claro, un poder... Que lo que busca es oprimir, no autoridad. Aquí hay que diferenciar una cosa: aquí no se piensa en autoridad. Aquí todo lo que va ahí hasta ahora, salvo excepciones muy raras como la del profe, tenemos que echarle, darle su plato en ese orden, es el poder, no ser autoridad. Porque la autoridad implica capacidad de mirar a los lados y de entender que no voy solo y que voy con el otro. La autoridad implica justicia y respeto No a, a, a mí Sino a nosotros Entonces ¿Cómo vamos a crear Un proyecto político que se fundamente En la autoridad y algo muy importante El valor de la palabra Señores, en este país se ha perdido El valor de la palabra Pero no solo el valor de la palabra Es que ahora se, se pierde El valor de la palabra y hasta el valor Del papel Del contrato y sí, del contrato de papel ya, ya no vale ni la palabra ni el contrato Entonces, en una sociedad Que coja ese carril ¿Qué nos puede esperar? Entonces tenía que con un discurso Se resuelve el problema Por una palabra linda Señores, yo nunca he oído un discurso feo Todos esos discursos son bonitos y elegantes Y, y, y presentan que y ponen a de, esperan, de esperanza El problema no es el discurso ¿eh? Son los hechos entonces los hechos lo demuestran que aquí lo, el, el poder político es eso, poder pero no político. Han convertido a política en un negocio, en un comercio, en inversiones, en inversiones. una compañía por acciones. Una compañía co yo invierto para sacar. Yo iba a decir como diablo, pero no puedo decir eso porque dice como el padre lo va a decir como diablo, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo usted me va a explicar? que un candidato tiene que invertir 20 veces lo que va a ganar en cuatro años para adquirir una, una posición. lo que Va a ganar en nómina. En nómina. Porque sí, sí, eso es lo que digo. He con los... No, porque el otro no es ganar, el otro es robar. <risa> Como yo decía en la misa en el, el domingo pasado. Oiga, a mí no me gusta decirle. Corrupto, poder, el yo decía el domingo en la misa. A mí no me gusta decirle corrupto a nadie. Y honestamente lo repito aquí. No me gusta decirle corrupto a nadie. Yo prefiero decir ladrón. Ah, porque no porque eso es para que, la bonita, mucho para, lo de, bien, para eso lo es bonito, eso es para eh, el ladrón. Entonces, en ese sentido, no es que ganan, es lo que roban, lo que roban. La Constitución, como decía, es el papel sanitario, o cualquier otra cosa, pero nada más de ahí. Y es para todos, hasta ahora, hasta pruebe contrario. Que yo creo que no va a venir esa prueba pruebe contrario. Hoy necesitamos un proyecto de político de hombres y mujeres, varones y hembras, hembras y varones, porque hay que hablar así para no como, como, como ya sí, la vida, sí. es eh, que tengan una fortaleza espiritual. Y que desde la fortaleza espiritual entiendan el para qué de la política. Y aquí no se está educando, y, y para mí el problema está ahí grande, pero no se está educando para eso. Se está educando para ver la pelea, los enfrentamientos, los choques. Entonces, pero no, no se está educando una no nueva generación. ¿Qué tú esperas, Fran, de la, de la juventud? Ver, ¿Qué esperamos de la juventud? ¿Cuál es la formación que le estamos dando a la juventud para que no sean analfabetas políticos? No, no hay nada, nada. Entonces, ni la escuela, ni la familia, ni las iglesias, con la S bien marcada atrás. En estos días me dijo alguien, es que la iglesia de ustedes no está en nada. Yo decía, la tuya en qué está? <risa> Entonces se cayó así, digo yo. Bueno, yo reconozco la mía ordenada, no pero tú me estás diciendo que la mía ordenada no y la tuya en qué está. La mía, por lo menos, hay un grupito de disidentes que, que protestamos y hablamos, pero ustedes ni siquiera eso. Es todos que estamos en una línea, que no somos consecuentes con un proyecto de nación. Cada quien busca sus intereses. Entonces, es una sociedad de intereses, pero no intereses del pueblo, sino lo mío. Primero yo, concluyo, después yo y después entonces otra vez. Yo.